Como hemos anunciado, Pilar Garrido, coordinadora de Podemos al está con nosotros. Pilar Garrido, ¿qué tal? Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, me imagino que todos estos días, pues casi casi respondiendo a lo mismo, ¿no? ¿De ¿Por qué razón se perdieron esos cinco escaños en el camino? Pues sí, la verdad que, bueno, pues es la, la pregunta que, que toca y es lo que estamos haciendo desde el Carrequín Podemos, ¿no? Ayer. Eh, el Lunes tuvimos la, la ejecutiva, no, el martes perdón ya también con los días eh, la ejecutiva para, para bueno pues empezar eh, empezar solo a, a pensar y analizar un poco ¿no? la, la situación que se ha dado los resultados y bueno en eso en eso estamos ¿eh? bueno si u... hacer ese, ese, ese pronóstico pues bueno fallido que, que bueno que no que no nos acerque bueno si pudieran ir atrás qué es lo que corregirían para que esto no se hubiera producido Uf, esto de ir atrás, ojalá, pero bueno, si es esa, esa posibilidad. Bien, yo creo que, y lo he dicho en, en varias ocasiones, eh, creo que nuestra, nuestro proyecto político es un proyecto político sólido en cuanto a, a propuestas, incluso a coherencia, ¿no? porque hemos visto que también cuando tenemos la posibilidad de poner en marcha esas medidas, no solo, eh, digamos, en teoría las defendemos, sino que, bueno, pues somos capaces de defenderlas, de negociarlas y de llevarlas a la práctica. Pero sí, sí nos ha faltado tener partido. Nos ha faltado organización, que en un momento complicado y difícil en todos los sentidos, pero también desde el punto de vista de, de afrontar una contienda electoral, como es una pandemia, pues el no tener partido yo creo que es importante. Más allá de, también de que la imagen hacia afuera, ¿no? yo creo que, que no es buena el hecho de, de que no hayamos sido capaces de de consolidar esa, esa estructura, esa organización cohesionada y unida, creo que, que eso lo, realmente lo, lo penaliza el, el, el votante. Y en ese sentido, pues... Es la primera nota que, que hay que, que tomar y, y, bueno, empezar a andar y a trabajar en ese sentido. Eh, tal vez ahora se hayan dado cuenta de que otras veces, bueno, no se les pasó factura porque también estaban ¿eh? con rupturas y cambios de repente a poco de unas elecciones, pero que, bueno, pues habían tenido resultados notabilísimos, lo que pasa que ahora parece que sí, ¿no? Ahora parece que sí que les ha afectado y seriamente además. Bueno, eh, yo creo que, que nos ha afectado siempre, y es mi opinión. ¿eh? Creo que desde ¿no? el primer momento cuando surgió Podemos con mucha ilusión, con un proyecto nuevo, eh, creo que, que bueno, eso sí es verdad, y eh, ilusionó a, a la gente porque bueno, pues pues yo creo porque planteamos un proyecto alternativo, que sigue siendo el mismo que planteamos ahora, pero en esos en estos, diría, cinco años pues creo que hemos ido un poco cuesta abajo, no solo en o sea, que no es eh, de pronto es una caída libre en un momento determinado de hecho tenemos los mismos resultados muy muy parecidos de, ¿no? del, de las forales del 2019, que son un poco la referencia nuestra porque es la más cercana y es el ámbito autonómico creo que hemos ido cayendo poco a poco porque la gente echaba en falta esa ¿no? esa, esa organización que fuera toda ¿no? remando ¿no? en la misma dirección y se viera una una organización cohesionada, pero creo que ha sido paulatino, ¿eh? creo que, que no ha sido de, de golpe, o sea que peor todavía. Bueno, los, eh, los mensajes desde luego son muchos los que se lanzan en campaña electoral, pero eh, ¿cree que se han equivocado con la estrategia de insistir tanto, por ejemplo, en un tripartito de progresista eh, que luego no se correspondía con lo que pensaban las otras dos fuerzas a las que se dirigían? No sé, yo creo que, que quizás no, igual no hemos sabido explicarlo suficientemente bien, porque es verdad que hemos, no solo hemos hablado de tripartitos, sino también hemos hablado, por supuesto, de programa y de para qué ese tripartito. Entonces, la, la idea yo creo última era eh, plantear por primera vez, y yo creo que eso sí, se ha entendido una alternativa real de gobierno, o sea, no más de lo mismo, no salir con las mismas recetas y con las mismas caras o fuerzas políticas, sino plantear un, un tripartito de, ¿no? de izquierdas en una sociedad que hemos visto que mayoritariamente eh, es de izquierdas y que hemos visto que los números dan. Eh, en ese sentido, pues creo que no era no era digamos eh, una opción equivocada. Quizás, como decían muchos eh, los otros partidos políticos, es demasiado pronto, pero casi casi estoy segura que ahora no, no va a poder ser, pero que ese es el camino a trabajar y si Euskadi quiere un proyecto político alternativo va a tener que venir de la mano de ese tripartito de izquierda. Lo que pasa es que van a tener que cambiar mucho las cosas, ¿eh? Lo digo no tanto no ¿Sí? no tanto no tanto por lo que el Carrequín Podemos propone, sino por las diferencias que hay entre Euskadi y el Partido Socialista de Euskadi, ¿está claro? Eh, ese también era una de las, yo creo, de las cuestiones que, que defendíamos. Más allá de ese proyecto político alternativo, con medidas ¿no? que podían salir de ese tripartito que, que seguramente son las que más necesita ahora mismo la sociedad masca, vasca, aparte de eso, yo creo que hay también eh, un punto importante que quizás hemos remarcado poco, no lo sé, y es que el proceso de normalización en Euskadi le falta dar algunos pasos. Y uno de ellos sería que las dos fuerzas de izquierda, EH Bildu y el Partido Socialista, pues dejen de, de darse la espalda, dejen de mirar al pasado, eh, dejen sus mochilas por el camino y, bueno, empiecen a pensar en el futuro y en esa posibilidad, ¿no?, de construir y de, y de aportar también a esa normalización. ¿no? En, la, en la sociedad vasca Creo que eso es importante Bueno, lo que sí parece que a todas luces es que vamos a tener Una repetición de gobierno, ¿no? Por lo que el PNV y el Partido Socialista de Euskadi Están, bueno, más el PNV que el Partido Socialista Porque el PNV ha sido explícito Ayer mismo lo hacía aquí casi casi so tucha, La presidenta de Euskadi no Que habrá la repetición, quiero decir Sí, eso parece lo, lo más probable, parecía antes lo más probable y parece ¿no? que, se, que se puede confirmar ¿no? que, que vamos a, a repetir, a repetir ¿no? De la fórmula de, de gobierno. Bien, esperaremos a los próximos días por no adelantar acontecimientos, porque bueno, somos muchos del sí se puede, pero parece que, que va a ser esa la, la opción. Esa puede ser la opción. ¿Y qué aportaría, por ejemplo, en este Parlamento Vasco el Carrequín Podemos? Bueno, el Carrequín Podemos yo creo que, que lo que aporta es eh, su proyecto político, somos una fuerza política que, que bueno aporta cosas que yo creo además que son muy necesarias en, en este en el ámbito vasco, ¿no? somos una fuerza política de izquierdas, pero somos una fuerza política de izquierdas que yo creo que uno de sus ¿no? de sus componentes es que es una fuerza política, diría no sé si decirlo, audaz, valiente es decir, que en ese sentido las propuestas políticas no, no, no están supeditadas nunca bueno a, a ciertos intereses eh, económicos de los poderosos que hacen que otras izquierdas, pues bueno, les cueste mucho eh, poner encima de la mesa medidas que, que son muy, muy necesarias y que además se suelen aplicar en toda Europa, o sea que pero aquí sí es verdad que si hablamos del Partido Social pues bueno le cuesta mucho mucho mucho digamos eh, pues bueno aprobar medidas eh, bueno pues avanzadas que implican por ejemplo una gran reforma fiscal no por poner un, un ejemplo y por otro lado diría que además somos quizás la única fuerza política de ámbito estatal eso es importante que cree realmente no en un estado plurinacional entonces en ese sentido yo creo que sí aporta eh, muchos eh, muchos elementos eh, nuevos eh, también Hacemos política o intentamos hacerlo de otra manera, ¿no? Siempre de mano de, de los movimientos sociales, es decir, yo creo que eso tiene tarde o temprano que, que digamos, que cuajar y que verse en, en Euskadi y esta legislatura, pues bueno, vamos a trabajar para que todos esos elementos nos toque hasta donde nos toque estar, pues, pues se vean, ¿no? Fundamentalmente, pues eso, eh, llevar iniciativas que que bueno que seguramente irán de la mano de, de lo que reclama la sociedad civil la sociedad organizada y defenderlas en, en el foro parlamentario y también acompañar que para mí como secretaria general es muy importante acompañar y, y estar en, en la calle ¿no? con, con los diferentes movimientos sociales, con la gente que más que peor lo está pasando, con los conflictos laborales. Yo creo que ese es un papel que para mí va a ser fundamental. Eh, lógicamente no podemos circunscribir, por ejemplo, a, a que una parte del electorado haya dado la espalda a lo que ha ocurrido en la campaña electoral o en los últimos meses. Eh, ¿Cree que, por ejemplo, el, el que se les necesitara para sacar adelante unos presupuestos y ustedes los apoyaran, pues ha podido llegar a que, parte de su electorado también, bueno, pues les reprochar a medida de esas características? Bueno, no sé, puede ser, ¿no? Hemos llegado a hacer, como digo, un análisis, eh, pues, eh, bueno, pues profundo, ¿no? Lo que sí sé yo creo es que eh, no ha habido una fuga de votos, por lo que hemos visto, eh, pero sí que es verdad que, que nuestro electorado, eh, mucho de nuestro electorado se ha quedado en casa y, por lo tanto, no hemos conseguido movilizar a ese electorado para, para tener unos buenos resultados. Entonces habrá que, que ver qué hemos hecho mal, porque seguro que algo, algo habremos hecho mal para para que nuestro electorado, parte de ese electorado, se haya quedado en casa. Es un problema lo de la extensión, ¿eh? Un problema sí, me preocupa mucho. democrático, vamos a decirlo así, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo que que más allá de que nos haya afectado más a, ¿no? a nuestra fuerza política, creo que que todas las fuerzas políticas deberíamos hacer una reflexión sobre sobre esa sobre esa abstención y también sobre un dato que también ha salido publicado y que yo dije desde el primer momento, comenté desde el primer momento, que hay aquellos barrios no más populares donde la gente es más humilde y tiene más dificultades y necesita más de la política, y eh, de la buena política para ¿no? para, para mejorar su, su vida y para salir adelante, pues esos barrios eh, la abstención a veces ha llegado a un 70-75%. Eso es eso de verdad para la salud democrática es muy, muy, muy duro. Bueno, porque gracias todo esto suele pasar en muchas sociedades ¿sí? como la nuestra, ¿eh? Sí, sí, no. además es una tendencia, es verdad, no es una tendencia que, que, que tiene que ver que solo se ha dado en Euskadi en una circunstancia, sino que es una tendencia general, con lo cual es preocupante, sí. No, lo digo fundamentalmente para fuerzas como la suya, que dicen mirar, lógicamente, a colectivos más vulnerables, por decirlo de alguna manera, ¿no? El, el que no sean capaces de arrastrar ese electorado y convencerles de la importancia que tiene que depositen su voto. ¿Eso es uno de los problemas? Sí, sí, sí. No, no, es uno de los problemas y, y habrá que, que mirar a ver cuál es o cómo cómo se hace, pero digo que, que no es, lo que quería decir es que no es una cuestión que se suscribe a, a Euskadi por alguna razón, sino que es una tendencia que se da en España y se da en en, en Europa igual que el auge de los nacionalismos. También es verdad que hay que entender, no yo igual porque vengo ¿no? del derecho constitucional y del ámbito académico, yo creo que hay que entender también lo que sucede, eh, pues bueno, subiendo un poquito el foco, la mirada, porque si no a veces no, no tienen respuesta a algunas preguntas. Bueno, y algunas curiosidades que tiene nuestro sistema también, pues ha permitido que entre Vox, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Ya sé que, eh, bueno, pues del, democráticamente con 4.000 votos uno puede entrar, lógicamente, si los consigue en el territorio a la vez pero no sé, no sé si refleja realmente lo que esta sociedad vasca piensa. Yo creo que no refleja lo que lo que la sociedad piensa y bueno, es verdad que es un escaño y que es un escaño por decirlo ciudad de alguna manera barato, muy muy barato, ¿no? con, con muy poco apoyo detrás que se puede dar en Álava y bueno, pues es una una mala noticia porque creo que de verdad no representa para nada el sentir de la, de la sociedad vasca y por lo tanto pues tener una fuerza política aunque sea con un único escaño en el Parlamento Vasco que, que bueno, que no respeta, por poner un ejemplo, los derechos de, de las mujeres ni, ni siquiera los derechos de autogobierno, pues bueno, la verdad es que bueno, pues va va a crispar y va a, y va a hacer que, que bueno pues que los debates a veces pues tengan un sentido diferente al que al que debieran de tener que siempre es un, un debate pues bueno puede ser duro con tensión pero tiene que ser con respeto tiene que ser constructivo todo eso pues bueno queda muy lejos de, de bueno del circo mediático que ya conocemos ¿Me, me va a permitir que vuelva un poquito atrás porque eh, no le he preguntado por un asunto también muy relevante eh, eh, ¿Cree que alguna responsabilidad tiene, aparte de lo que haya podido suceder en Euskadi con el Carrequín Podemos, con Podemos al etcétera, eh, responsabilidades de lo que ocurre con Podemos a nivel nacional, es decir, con eh, Pablo Iglesias, todo lo que concurre a su alrededor, etcétera? Bueno, yo creo que cada vez que pasa algo, y eso lo hago, bueno, no es para hacer broma, pero es verdad que Pablo Iglesias siempre es el responsable de todo lo malo que pasa en este país, en el otro y en el demás allí. Y en este caso, pues eh, la verdad es que lo que... Eh, lo que sucede, pues bueno, es responsabilidad yo creo de todos y de todas Tampoco hay que echar balones eh, fuera, es un proyecto colectivo Las decisiones se toman de manera colectiva Colectiva. Funcionamos, no, Intentamos funcionar ¿no? Como, como una fuerza política cohesionada Aunque no lo consigamos. Entonces los, los éxitos y los fracasos pues también son compartidos Bueno, y ahora ya llega el mirar adelante Mirar a lo que nos espera Porque estamos en una crisis económica muy, muy importante eso parece que a todas luces no va a superar ningún... No, no hace falta que hagamos diagnósticos distintos. El problema está, ¿qué medidas cree que se van a poner en marcha? Porque ustedes han achacado, por ejemplo, pues también al nacionalismo, al PNV que va a ser el que va a gobernar con el Partido Socialista probablemente, pues le han achacado que habrá recortes. ¿Cree que los habrá precisamente? Bueno, desde luego en estos últimos años los ha habido, entonces pues eh, yo espero que no, pero cuando miro a, ¿no? a, a los docentes ¿no? de, la, de la escuela pública Pasca, pues, pues o, o las reivindicaciones de los sanitarios, de los que tantos hemos aplaudido a las ocho de la tarde, pues sí, la verdad es que eh, tengo dudas, tengo dudas de, de, de que ese Gobierno sea el adecuado para, para afrontar una, una crisis, porque hay que afrontarla todas juntas sin dejar nadie atrás, pero eso no es una frase sin más, sino que significa apostar por unos servicios públicos eh, fuertes que, que sostengan a, a las mayorías sociales en, en el País Vasco. Y también significa, que creo que no que eso sí que no lo veremos, una reforma fiscal profunda, donde las corporaciones internacionales, donde las grandes fortunas, se hagan también corresponsables en la salida de esta crisis, y no solo eh, no, se, se apoye la salida de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, pues la verdad es que, bueno, es, esas cuestiones creo que no van a estar encima de la mesa y, y la verdad es que es una pena. Nosotros pelearemos por porque sea así y lo haremos con uñas y dientes para porque creemos que es la, la manera de, de salir todos juntas y todos juntos y, y, bueno, veremos a ver. Hombre, la reforma fiscal, tal y como indicaba el que en ese momento era el candidato del Partido Nacionalista Vasco, ahora le endacar en funciones, el señor Urcullu, que había dicho que de tocar la fiscalidad nada, que no hacía falta, que aquí solamente con endeudamiento lo podíamos solucionar. Bueno, pues eh, eso es lo, por eso eso es lo que piensa Iñigo Urcullo y nosotros pensamos todo lo contrario, pensamos que tenemos que tener más recursos, pero no solo tenemos que tener más recursos, sino que tenemos que tener una fiscalidad más solidaria y más justa y no tiene sentido que un trabajador eh, pues, eh, pues destine una parte bueno importante, significativa de su nómina como debe ser y como, y como hacemos a sostener el, el país y las corporaciones y las grandes fortunas solo vengan a, a especular y a llevarse el dinero calentito, como lo que, que no es el modelo que debe ser. Ya sé que estamos pensando en lo cercano, ¿eh? Pero es que me acaba de venir justo la imagen de Apple, por ejemplo, en Europa, donde ahora un tribunal europeo acaba de decidir que no son ayudas de Estado y uno puede permitirse una multinacional pagar solamente un 1% o un 0,005% de impuestos, ¿no? Claro, claro. Esta es la realidad que tenemos en Europa también, ¿eh? Sí, sí, claro, es que la pelea, por eso eh, también eh, yo creo que uno de los valores que tiene el cargo podemos es que somos una fuerza nacional y una fuerza que está en Europa, porque la pelea, yo también quizás desde mi, mi ámbito como profesora de Derecho Constitucional, la pelea real está en Europa. Es decir, si en Europa no conseguimos cambiar algunas algunas cuestiones, eh, eso va a repercutir en, en los vascos y en las vascas directamente. Es algo que quizás muchas de los ciudadanos y ciudadanas no tienen todavía en la cabeza, porque se ve lejos, porque bueno, parece otro mundo. Pero cada cada cosa que se hace en Europa, pues bueno, repercute directamente. Y tener una una mejor fiscalidad. Una fiscalidad común, bueno, es uno de los elementos también que habrá que trabajar en Europa. Bueno, pues sí, eh, la verdad es que muchas veces a Europa hay que ir tapándose la nariz. Bueno, aunque ahora tengamos que taparnos obligatoriamente la cara con mascarilla, por cierto. <risa> sí, sí, sí. sí <risa> bueno, sí, sí. Que, por cierto, eh, ¿alguien dudaba que se iba a llevar mascarilla obligatoria? Bien, pues no, porque ya veíamos un poco cómo, cómo evolucionábamos y, de hecho, bueno, pues los días anteriores al a 12 de, de julio de las de las elecciones, pues bueno, pues pues pues claro, ni siquiera en un momento determinado decíamos, bueno, pues puede que se suspendan en algunos ámbitos territoriales, porque, claro, eh, poner en riesgo la salud de, ¿no? de los votantes y de las personas que estaban en las mesas, pues bueno, veíamos, hablábamos con, con las concejalas nuestras en Ordicia y la verdad es que había una preocupación muy muy grande. Entonces, pues bueno, yo creo que todo se ha sostenido hasta pasar las elecciones y, y ahora, pues bueno, pues habrá que tomar las medidas que, que haya que tomar. Has dicho que se ha sostenido, ¿eso quiere decir que artificialmente se estaba aguantando para no meter más miedo al cuerpo, eh, para luego empezar sí, creo, a tomar creo, medidas ahora? Sí, yo creo que algo de eso, de eso había, quiero decir que, que, no, que la intención, eh, pues bueno, era un poco, pues bueno, aguantar, aguantar, aguantar, siempre que fuera posible, pues bueno, para... ...para que, que esas elecciones se pudieran desarrollar... ...con esa cierta normalidad... ...que nosotros ya dijimos... ...y no voy a volver atrás... ...pero ya dijimos que no era el momento de hacer esas de esas elecciones... ...porque porque mira, ya el resultado... ...la mitad de la ciudadanía se ha quedado en casa... ...no voy a hablar de legitimidad... ...ni voy a volver atrás... ...porque tampoco es cuestión... ...pero bueno, nosotros decíamos que, que lo que tocaba... ...era pelear contra, contra el virus... ...y hacerlo todas las fuerzas políticas juntas... ...no plantear una contienda electoral... ...donde la gente pues pues bueno pues eh, tiene miedo ir a votar está en otras cuestiones que le afectan más más directamente y por lo tanto lo de la política pues bueno pues no lo ve eh, cerca en ese momento es decir bueno pues era era previsible era previsible lo que ha sucedido pues Pilar Garrido secretaria general de Podemos al desde el card de Podemos gracias por estar esta mañana con nosotros ahora les va a quedar mucho trabajo por delante no solamente la que tienen en el Parlamento sino luego la de intentar convencer a esos votantes que dice que se han quedado en casa que les han dado la espalda que no han atendido sus mensajes pues para que que los puedan ir recuperando. Habrá que trabajar mucho, ¿eh? Habrá que trabajar mucho. Sí, sí, sí, sí. No, en eso estamos y, y lo digo bueno, porque otras fuerzas también, eh... otra, otras fuerzas sí. también van a intentarlo, claro, evidentemente, ¿no? Claro, claro, no, no, y con toda la legitimidad ahí estaremos, pero yo, yo creo que eso sí sí parece que, que bueno, pues por, no, somos las por, por una, la segunda opción. Eh, mayoritaria en elección eh, de todas, casi, bueno, yo creo que la cifra era del 80% de los vascos como segunda opción tienen el Podemos pues bueno, a ver si conseguimos que de ser segunda opción seamos primera opción porque de segunda opción no nos vale Bueno, pues ya hablaremos de ello, Pilar Garridos, es que ricasco. Vale, vale, a vosotros ahor, a vos. buen día, ahor.